Paloma morotimi, en mi ego y una cena. jape, ya corre un mi bate. Acá va a ya yo le jape ape. Será y tú me ya por tu boño, ni ver. O majebo fue tu Uy, -sí -sí -me, ya ya ya y sí ya yo habitué, voy y mi Aguaje, guaje vos con el ti, ya yo me voy a ir, curaje y ya te estaba el peñando y que pe, o yo peña, mon verbo. I'm going to Igual maní con pan de la yo mi hoy y va pedir